rata. Usando el metro de Nueva York. Lo primero que tenemos que ubicar son las estaciones, todas las estaciones me he dado cuenta que está eh, esta bolita Esta bolita que se ve acá arriba y esa más o menos es el color de la línea, en este caso es la línea azul Por ejemplo ya tenemos otra entrada del y la bolita también está aquí Esa bolita verde significa que es la línea verde, las líneas son por colores y los números son este la dirección porque hay líneas que tienen varias direcciones o que se divide el metro, el metro aquí es súper eficiente la verdad pero sí es un poquito confuso sobre todo la señalización y yo se lo achaco a que es, es un metro muy viejo y pues ha ido como evolucionando ha ido creciendo y este metro este pues ha ido adaptando a las necesidades por así decirlo entonces la señalización a veces no es muy clara a veces es un poco confusa eh, pero vaya, en general es súper, súper eficiente Siempre que entras a una estación Bueno, casi siempre Porque me ha tocado ver unas estaciones que no lo tienen eh, Te dice ahí, obviamente la, la estación en la que estás El número y la, la línea En este caso es la verde y el número es el 6 Pero al lado te dice si la dirección Es como lo más importante que tienes que saber Una vez que, que sepas a dónde vas este, Tener la, la dirección saber la dirección es lo más importante porque vuelta para ir al lado contrario o tomar un metro que no es nosotros estamos usando la aplicación de Google la verdad es que con esto es una joya muy muy recomendable porque aquí te dice a dónde vas y cómo tomar en qué dirección y todo todas las estaciones que vas a ir pasando y todo entonces esto es muy recomendable y lo que se divide que de aquí para aquí arriba le dicen el uptown y de aquí para abajo o sea de la mitad para abajo más o menos es el downtown y el Bronx que está acá arriba o en la parte de abajo que es Brooklyn. Entonces casi siempre van a encontrar Downtown Brooklyn, quiere decir que van hacia abajo, Uptown Bronx, que es el que van arriba. Sabiendo eso pasamos a lo siguiente. El costo del metro es de ahorita lo confirmo, creo que es 2.75 por right o pueden sacar un pase de 7 días. Nosotros sacamos el pase de 7 días. El pase de 7 días lo sacas en las oficinas. en esas oficinas, ya que intentamos sacarlo en las máquinas y no pudimos sacar el pase de 7 días, nosotros tuvimos que ir a la oficina, entonces esta es la tarjetita, aquí pueden sacar su viaje eh, sencillo escandaloso. Entonces, ahí viene otro. Y esta es la oficina. Aquí es donde comprarían sus, sus, sus boletos. Entonces, o compras las viajes sencillo aquí o en la oficina. Y este es el metro. Esto si los, lo van a encontrar en Google. Cualquier mapa del metro. Nosotros estamos actualmente en la estación. ¿qué es esto? en la línea verde, y nosotros nos vamos a dirigir aquí a la Grand Central entonces vamos a ir de, de esta línea a esta línea entonces vamos hacia Up, Up Down, entonces no Up, Up Down y Bronx el Bronx está acá arriba, es lo que les explicaba, este es el Downtown, este es el uptown. Entonces, una vez que ya tienen su boleto, nosotros compramos esta, nos costó $30 dólares por 7 días de uso ilimitado y también te sirve en autobús, entonces nada más hay que pasarla por aquí, y vámonos, oh ya estando aquí en las plataformas, tienen que ubicar la dirección, ahí me está diciendo la dirección donde vamos, al, a este, al Bronx y Uptown Bronx vía local, entonces, otra cosa también que es que, que puedan estar confirmando es que están esas pantallas esas pantallas les dice en cuántos minutos va a llegar el tren y la dirección entonces llega una vez que vieron allá atrás en el tren que Prankester es parte de la dirección donde van entonces confirman que este, este es el tren donde se van a subir a veces hay plataformas que en medio pasan los dos trenes entonces pues en las letras te dice de qué lado y en cuántos minutos y en qué dirección va a pasar cada uno de los trenes. Y en general este es el metro de Nueva York. El estado es como un viejo. Maris, que nos puede ayudar con, a decir acerca del metro de Nueva York? Es como viejito, como lo han visto en las películas. Sí, sí, sí, es así. Pero bien eficiente, bueno, sí es. Muy Súper rápido. eficiente, rápido y eficiente. Sí, sí, pero sí, sí está como... Sí, no está tan bonito. Bonito pero no es. Bonito no es, está no. muy funcional. Y, y, pues, ya, Otra muy cosa, bien. les van a tocar vagones con aire acondicionado o sin aire acondicionado, vagones nuevos, vagones viejos. Hay de todo, pero, hay de todo, hay de todo, hay de todo. De práctico, todo. Perdón, pero, pero lo que sí es verdad. práctico. Entonces yo creo que es la mejor forma de moverte a Nueva York, y si lo complementas con el autobús, ya estás del otro lado, y eso te sirve para todo. 30 dólares, 7 días, y es lo más recomendable. Ya viene nuestro tren, vamos a terminar de hacer el video con, con toda la experiencia de subirnos al vagón y toda la cosa. Ahí está el tren, y parece que nos toca con aire acondicionado afortunadamente. Cabe mencionar que es julio, y el calor está bravísimo. Adentro de los vagones, no hay a veces, aquí sí hay, aquí se ve. Por acá arriba, ¿no? por ahí más o menos al fondo, al fondo, se ve un mapita de las estaciones. Hay, hay trenes que ni siquiera traen eso. Y está aquí un mapa de todo el, de todo el metro. Entonces hay veces en que no lo trae, y ves que sí lo trae. Hay unos ya más modernos que te dicen que, en qué estación ya ponen una pantalla aquí, en qué estación va a bajar. Y hay otros que también te ponen otra pantalla digital acá y te va moviendo las estaciones que siguen y cuáles van. Sí, me decía maris ¿es que hay internet gratis en todas las estaciones eh, um, ahí, viene, claro. ahí vienen el sí, otros ¿En, en muchas o la mayoría sí, hay sí. internet gratis sí, sí. entonces ese sí, sí. es, es. Sí, sí. ok muy bien seguimos reportando uh, I, I <laughs> oh yes, if you look at the news, you don't want to go there. <laughs> well, he's here, so now I can go there. <laughs> no, I, I want to go to check it out, really. I go to all the islands in the time when it's very cold here. Aruba. Aruba is beautiful. Beautiful. Same weather all year round. If it rains, la grand much. Maybe like organization there stay over. Sorry? Today is the last night. Yes. Just yes. yes. enjoy, be safe, have a good time. Thank, thank you. Thanks so much. Sir. Y Ese fue un neoyorquino amable que nos hizo la plática. De repente te encuentras con gente amable y de repente te encuentras con los en el caso. De todo como cualquier ciudad grande. La verdad, como cualquier ciudad de pero bien, bien, bien, bien, bien. Y acabamos de bajarnos a nuestra estación que nos correspondía. Así es que ahora, hoy nos va a tocar hacer una conexión. Entonces, más o menos también les voy a enseñar cómo está ese rollo. La verdad es que solo hay que seguir las, las indicaciones. Entonces, nosotros ahora vamos a la línea naranja. La línea naranja está allá derecho indicada Está la E y la M Vamos nosotros a la naranja Ahí vamos a hacer nuestra conexión para irnos a otra línea Seguimos la indicación a la línea M Son unos laberintos estos metros. Pero si sigues la indicación, no tienes ningún problema. Aunque no es lo más lo máximo la señalización, pero pero poniendo tensión no pasa nada. Y ya estamos llegando a la línea M. O naranja Ahí por ejemplo Y aquí ya no son números, ahora son letras E, M Igual algo tiene que ver los números y letras Si alguien sabe pongan en los comentarios Porque yo todavía no ubico por qué unos son letras y otros son números Los colores sí, pues ubico que son las líneas Pero que unos sean letras y números debe tener algún algún sentido entonces, alguien si sabe, aquí están los comentarios para que a otros nos puedan ayudar y se complemente más este video que esa es la idea tener videos este, informativos y videos que les puedan ayudar en un próximo viaje que tengan a realizar aquí en, en los New York ya lo confirmé con mi amigo Google Aquí están, que okay, vamos a agarrar ahora la M, porque vamos a ir, vamos a ir nosotros al MoMA. Entonces el E y M, aquí está, pero a ver, iba a correr a tomarlo, pero aquí dice que tiene que ser la dirección hacia... Avenida 53. Ese va al World Trade, y este de acá va a Queens, entonces si nosotros vemos el mapa, este ejemplo está bueno, este azul, hacia abajo va a World Trade, y hacia la derecha este es Queens, entonces quiere decir que si yo voy hacia acá, hacia ese lado, no tendré yo que agarrar el de Queens, ese no lo agarro. Este no, porque este va para Queens Yo tengo que agarrar El de aquí Que va hacia Downtown and Brooklyn Porque si vemos aquí en el mapa Baja y abajo está Brooklyn Entonces mi dirección es Downtown Brooklyn pues, Confirmadísimo Nos toca ir a este A la línea E o M pero es de este lado Los que van para allá Porque los que van para acá van para Queens Vamos a esperar nuestro tren Rata Bien. Nos tocó uno de los metros nuevos Este si tiene aquí arriba Donde te dice cuál es la siguiente parada Y aquí el mapita digital Este es de los más fáciles Porque te, ahí te va viendo Y de hecho, bueno. Ya nos toca bajar en la siguiente. Y ya llegamos a la estación que venimos. No me había tocado ver, pero también hay tienditas. Esta, esta estación se ve más nueva, un poquito más decente. Y ahora vamos a buscar la salida. Ya por último, y de pilón, se están usando su app de Google, lo que otra de las funciones que tiene la app, que, que el, el Google Maps, no es una, app, perdón, es el Google Maps. El Google Maps, lo que tiene Google Maps es que te dice... ¿En qué salida? Dice, sal por la quinta avenida y la 53 en la esquina noreste. Entonces ya con eso, la verdad, ni Obama se pierde. Chiste local, para los que no entendieron eso, este era un, un spot que traía nuestro actual presidente electo. Entonces, perdón los que no entendieron, pero era un, era un gag por ahí de... Andrés Manuel López Obrador que decía que ni Obama lo tiene. Ah, miren, aquí está. Acabamos de ver el free wifi. Las estaciones que tienen esto, obvio, tienen internet gratis. Y ahora vamos a la salida. Ah, por último, ya de pilón, de pilón, de pilón. Están estos mapas, ya a la hora de salir, donde te dice dónde estás y te dice qué salida. Si no estás usando la aplicación de Google, de Google Maps Ahí te puedes decir, ahí puedes ubicar hacia dónde vas Sales en esta salida porque quieres ir para la Rockefeller Plaza y bla bla bla Entonces, ese fue nuestro video del Metro de Nueva York Espero que les sea útil esta información Ay, perdón, porque yo grabé cosas que no había encontrado Y este fue nuestro video del metro de Nueva York, lo que Google nos decía: la salida de la quinta avenida de la 53, la noreste. Listo, y con esto concluimos nuestro video de usando el metro en Nueva York. Adiós.